Hablar ...de eh, la formación profesional dual y en alternancia. ¿Qué diferencias hay? Eh, explícanos un poco qué diferencias hay, en qué consiste cada uno y cuál es la que se está aplicando. Sí, rápidamente. Es decir, La, la formación profesional dual, la que, la que tiene lugar igual en países como Austria o como Alemania, eh, una empresa, una, un, un joven, un alumno, tiene que buscar una empresa para que le contrate eh, con un contrato en prácticas entonces es la empresa la que decide ese joven qué es lo que tiene que aprender, estudiar en el puesto de trabajo. Eh, el papel del centro de formación profesional en la formación profesional dual es mucho más secundario. ¿no? Eh, pues, eh, está tres, tres días en la empresa, dos días en el centro de formación profesional, en fin, es mucho más secundario. Es la, es la empresa la que, la que marca la pauta de cada alumno. ¿no? La formación profesional en alternancia, que es la que estamos impulsando aquí en Euskadi, eh, ...le da el rol principal al centro de formación profesional. De tal manera que entre el, entre el centro de formación profesional y la empresa... ...entre los dos, se consensúa un plan de formación para cada alumno. De tal manera que ese alumno en la empresa va a aprender esto, esto y esto... ...y en el centro de formación profesional esto, esto y esto. Entonces, el alumno está el seguimiento de ese alumno lo hace el centro de formación profesional... Eh, bueno básicamente, y es el modelo que ahora mismo estamos, es la primera promoción, la que, la que está ahora en marcha, es la que se está impulsando en Euskadi. Y desde luego, todos creemos, todos, que es la vía acertada y la vía adecuada. La dual, además, eh, bueno, tiene su origen en Alemania, ¿no? Sí, es muy, lleva, es, es de, de gran tradición en Alemania, por ejemplo, ¿no? Pasa que en Alemania, de todas maneras, para que la gente no se equivoque, es decir, no, el 100% de los alumnos de la formación profesional alemana no, tienen, no siguen una FP dual. La FP dual alemana solo la, la cursan aquellos alumnos que encuentran una empresa que les contrate. Los alumnos que no encuentran una empresa que les contrate, lógicamente, tienen una formación profesional más tradicional. Es más, el porcentaje de alumnos alemanes que hacen una formación profesional tradicional es mayor que la que hacen una formación profesional dual. Pasa que a veces nos quedamos solamente con las palabras y por no hablar luego de, de los propios entornos industriales donde bueno pues en Alemania eh, en fin eh, hay grandes empresas y aquí no tenemos grandes empresas, aquí tenemos pequeñas, medianas, eh, ...empresas, ¿no? pequeñas pymes, micropymes. Claro, y son aspectos que hay que tener muy en cuenta... ¿no? ...para saber qué es lo que podemos aplicar en, en ese sentido. Efectivamente, o sea, no podemos trasladarlo de allí a aquí... Eh, ...porque ya, ya de entrada los entornos son diferentes... Las, ...la configuración de industrial de Euskadi... ...por supuesto es muy diferente a la que pueda haber... ...en cualquier lander alemán, de todas maneras... ...insisto, ¿eh? la formación profesional en alternancia... Eh, es una, una vía que hemos, hemos empezado ahora a explorar y a desarrollar y que, y que desde luego pues va a cambiar en los próximos cinco o seis años eh, el concepto que tenemos, de, para bien, el concepto que tenemos de la FP en Euskadi. Eh. Bueno, pues eso está muy bien. ¿eh? Eh, luego otra parte importante de la formación profesional, además de la formación reglada, es eh, lo que ahora se llama la formación para el empleo. ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues la formación para el empleo son, para que la gente también nos entienda, son estos cursos que habitualmente pues los trabajadores lo hacen por la tarde, ¿verdad? Por las tardes, fuera del horario laboral, en los centros de formación profesional o incluso parados. Gente que está en desempleo también se suele acercar a los centros y hace una serie de cursos, cursillos. Eso es la formación para el empleo. Lo que pasa es que la formación para el empleo también en Euskadi está cambiando. Es decir que una persona se puede acercar a un centro a hacer un curso de 30 horas de, de Word, para que, ¿eh? pero también se puede, puede acercar a un centro de formación profesional para hacer un curso de 300 horas, de tal manera que ese curso, eh, más otro curso, más otro, más otro, más otro, le da un título, y bueno, pues es lógicamente son más horas, pero luego tiene la ventaja de, de que al finalizar todo ese puzzle de cursos tienes un título, un título... Eh, lógicamente aceptado y homologado por todas las empresas ¿no? y de hecho ETEL en ese sentido estamos haciendo una campaña, una campaña para fomentar este tipo de, de formación para el empleo, para que la gente se anime a hacer estos cursos que al final terminen en, un, en un, lo que se llama en un título un certificado de profesionalidad. Uh -huh. Además, eh, bueno, en ese sentido, el objetivo en 2020 es llegar a la tasa europea de un 15%, ¿no? De gente que se recicla. Eso es. Eso es. Eh, entre 18, eh, perdón, entre 24 y 65 años en esa franja, en Euskadi ahora mismo hay un 13% que se está formando, además de trabajar, ¿no? Que se está formando, en algún cualquier tipo de formación, un 13% de, de entre 24 y 65 años. Eh, Europa lo que ha puesto como objetivo para el 2020 un 15%. Lógicamente del 13 al 15 hay dos, dos puntos, pero dos puntos es muy difícil, es muy difícil pasar del 13 al 15, hay que hacer un esfuerzo coordinado entre todos, eh, no solamente los centros de CP, la, la Viceconsejería de Formación Profesional, las empresas, hay que, hay que fijarse de todas maneras que es un valor medio, hay otros países, hay países como Suecia... Finlandia, Dinamarca, que tienen incluso más del 30% de, de esa franja de personas que se están formando, ¿no? que van formándose, formándose, formándose. Estamos bien posicionados, pero tenemos que dar un pasito más. Bueno, y luego también me gustaría hablar contigo, Julen, acerca de esa reforma ¿no? que se avecina, hecha bueno, desde el gobierno central por eh, Bert... ¿Qué visión, qué es lo que pensáis exactamente eh, de esas medidas que se pretenden tomar en este sentido? Hombre, en, así en general, en general, en general, no nos gusta. En general no nos gusta porque, primero, los resultados educativos en Euskadi son buenos, son muy buenos. Entonces, a priori dices, ¿para qué nos vamos a meter en jardines cuando el sistema que tenemos es bueno y da buenos resultados? ¿no? En lo que se refiere a formación profesional... Pues no aporta nada, no aporta nada, no aporta nada nuevo, así lo hemos transmitido con todos los agentes con los que nos movemos y a los partidos políticos, no aporta nada, es más, eh, pensamos que, bueno, pues que se ha perdido una oportunidad importante para impulsar y prestigiar mucho más la formación profe profesional, es decir, si leemos la parte de formación profe profesional del borrador de, de la LONCE, no encontramos nada nuevo. Es decir, incluso encontramos cosas que aquí en Euskadi se están realizando desde hace muchos años, ¿no? Y ahí pues nosotros desde luego hemos hecho una serie de aportaciones y las las hemos transmitido ¿eh? a tanto a bueno pues a, al Ministerio de, de Educación vía viceconsejería de formación profesional. Y no nos gusta, es un, es un texto gris, eh, poco creativo, poco imaginativo, y la formación profesional ahora la de Euskadi. Yo creo que está a otro nivel, ¿no? A otro nivel y necesita, pues no sé, articulados o medidas mucho más creativas, que, que prestigien mucho más y que, y que no sea lo que. Las, que no la imagen que tenemos cuando hablemos del borrador. Y es que es una vía alternativa. Una vía alternativa a la vía que va a la universidad. Y bueno, pues desde la formación profesional estamos un poco hartitos de eso, la verdad, es decir, la formación profes si, si nosotros queremos prestigiar a la formación profesional no podemos decir que es alternativa a nada, tiene que ser pues, una vía exactamente con el mismo ancho de banda que la que va a la universidad, la que va a la formación profesional, si realmente queremos prestigiarla, si nuestros objetivos son otros, pues, pues no, pero... Pero eso, como oportunidad, desde luego, ahora que se, iba, que se va a hacer una, una nueva ley, como oportunidad perdida absolutamente para prestigiar la formación profesional. Es decir, con tus palabras entiendo que lo que teméis es que conviertan a la formación profesional en una educación de segunda, ¿se podría decir? Sí, fíjate, aquí en Euskadi eh, la formación profesional tiene prestigio. Eh, hombre, tiene más, tiene prestigio y tiene mucho más prestigio que en cualquier otra comunidad sin duda, del Estado, sin duda, pero todavía tenemos que avanzar mucho más, no es cuestión de prestigiar, de, de, de, de que alcance el prestigio en la universidad, o sea, tenemos que prestigiar la formación profesional porque tiene buena inserción laboral, porque las empresas necesitan gente de, de formación profesional, entonces, eh, bueno, pues, en eh, no, fin, en otras comunidades, desde luego, la formación profesional está, está a otro nivel, sí que es alternativa y sí que... Y aquí tenemos que aprovechar eso, no podemos ahora eh, implantar textos o, o de, de leyes, en fin, que, que tienen una serie de artículos que lo que hacen es desprestigiar todavía un poco más la formación profesional. No, todo lo contrario, ¿no? Ya nos ha costado lo nuestro que las familias en general asuman que sus hijos, haciendo una formación profesional, es una vía muy interesante de, de cara al futuro, muy interesante y muy recomendable, que no es eh, que no tiene que ser por defecto ir a la universidad, sé que esto no está conseguido, ni incluso en Euskadi, pero bueno, pues una comunidad en la que, en la que tenemos mucho trabajo hecho, ¿no? y nos queda mucho más. ¿Creéis que bueno, estas reformas que se prevén pueden dar respuesta a las necesidades formativas del entramado empresarial vasco? A ver, el entramado empresarial vasco... Lo, vamos, nos conocemos, no es decir, nosotros tenemos pues buena relación con Concebás, buena relación con Arquide, buena relación en general con las empresas, hay muchas dinámicas y muchas muchos encuentros, y bueno, la verdad es que, a ver, desde luego esta ley, esta ley no aporta, insisto, ¿eh? no aporta nada nuevo a la formación profesional, o sea, nada nuevo, es decir, desde luego, lo que, es, lo que está escrito, eh, en fin, yo creo que en Euskadi deberíamos obviarlo, ¿no?, porque es que sería volver atrás y, y bueno, pues incluso del borrador 1 al borrador actual, que es el borrador número 3, aunque se han hecho una serie de incorporaciones, el borrador 1, incluso, en fin, eh, todavía no contempla, o sea, no contemplaba esas nuevas necesidades que tienen las empresas, porque ya desde Madrid imponían, eh, incrementaban, es decir, eh, del 55 al 65% del currículum, es decir, de lo que yo tengo que impartir en mi aula, me dicen desde Madrid, desde Madrid, alumnos que luego van a trabajar en el entorno industrial, bueno, pues de la comarca, del país, bueno, eso es un, un sinsentido, es decir, eh, la tendencia tiene que ser justo la contraria, no es decir, reducir, reducir el porcentaje de, del currículum central, y asumir mucho más las necesidades específicas de las empresas, que al final es donde van a ir nuestros alumnos ¿no? y llegar a un equilibrio. Eso fue en el borrador 1, el borrador 3 se ha reculado un poquitín, pero todavía no. Bueno, estamos en la recta final de nuestra entrevista, de esta primera entrevista, pero antes eh, también me gustaría que explicaras a los espectadores, porque bueno, todos sabemos la situación dramática que vivimos con los miles, millones de parados que no encuentran empleo, ¿qué puede ofrecerles, por ejemplo, la formación profesional? ¿Qué alternativas eh, qué les puede dar? La formación profesional son dos años. Dos años. Eh, ciclo medio o ciclo superior dos años, eh, les van a dar a todos prácticas en empresa, es decir, eh, es, yo entiendo, ¿eh? una persona que está en paro, que está en desempleo, seguro que encuentra un ciclo formativo que le guste, o que incluso que le guste y además tenga inserción laboral, seguro, y además tenemos tanta oferta de tantos centros de formación profesional en todas las comarcas de Euskadi que seguro que encuentra, yo creo que es una no voy a decir la mejor, pero muy buena inversión, muy buena inversión, hacer un ciclo formativo de, de, de grado medio, de grado superior, en la familia, en fin, que sea en un principio, pero que las que he comentado al principio tienen mayor inserción laboral. Son dos años. Eh, no sé si hay mejor alternativa a eso. Esperar a que, claro, dentro de dos o tres años, las necesidades de las empresas van a ser distintas a las de ahora. Aunque aunque se vayan generando puestos de trabajo dentro de tres años, lo que tiene que preguntar, preguntarse una persona es ¿mi actual cualificación va a ser suficiente para que para responder las, a las necesidades de empleo de dentro de tres años? Porque si no es así, igual es el momento ahora de matricularme en un ciclo formativo. Vamos, que puede ser una buena opción, ¿no? además una opción rápida pues eh, para esas personas y yo, para otras muchas. Yo logo. creo que sí. Futuro de la formación profesional, por último, cuéntanos. Pues el futuro es eh, muy ilusionante y muy esperanzador. ¿Por qué? Porque las personas que están al frente de la Viceconsejería de Formación Profesional son personas eh, muy buenas, con, con ilusión, con visión y sobre todo porque cuentan con todos los centros de formación profesional. Entonces, yo creo así... Vale, y tampoco me voy a... Yo creo que la formación profesional en los próximos tres años, uno, va a dar un salto cualitativo importante y dos, si no sé si estamos en Champions o dónde estamos en Champions, pero desde luego vamos a, vamos a jugar en... en a un nivel altísimo en los próximos tres o cuatro años. Bueno, pues espero que también durante ese periodo de tiempo nos vuelvas a visitar y nos comentes los nuevos avances, en definitiva, Julen. Cuando queráis. Millasquer, por estar aquí, muchas gracias. Qué ricas es que Bueno, ya vosotros en tan solo unos minutitos que estamos de vuelta aquí en Canal TIC con Aitor Alcibar para hablarnos de Practice Your Music. ¡No os vayáis!